¿Por qué me estoy va ¡Ah! ¡Buen día, señores! ¿Cómo va la cosa? Bueno, espero que esté genial por ahí. ¡Buen día! Acá tengo a mi amiga Lara. ¡Ay, qué frío tiene! Nosotros estamos en mundo helado. Miren la silla. Todo es de color raro, pero es porque vivimos en otro mundo, que se llama mundo helado, porque siempre hace frío. Nuestro té está frío, nuestro chocolate caliente está frío, nuestra agua está fría, nos bañamos con agua de hielo, el ventor calienta, pero frío... La heladera es helada, se congela todo el mundo nuestro ya estamos viviendo con mucho frío, ¿eh? El piso es como para patinar en hielo y todo es de hielo, hasta la tarde es de hielo. Bueno, tócame los pies para mostrarle a los seguidores que están helados. <risa> helados. Abuela, tocame en serio. Me lo levantas. Helado. Helados. Bueno, chiquillos, vamos a estar un poquillo loquillo. Pero hoy voy a hacer el ron. ¿Vamos a venir de él o te quedas? Voy, pero espérame un cachito. Empezás a ponerte la media. Ay, voy, espérame un cachito. Vamos a hacer el ron tour. ...de la casa de hielo. No, Ronto, no, solo lo saludaba, así que que adiós.